Uh, hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos en un nuevo video. Y bueno, les voy a informar básicamente lo que va a pasar hoy. Porque hoy, va, como saben, hoy va a salir geometría. Bueno, estoy entusiasmado, estoy. que lo. Doy? ¡Dios mío! ¡Estoy entusiasmado! Y bueno. RockTot se está demorando mucho Él dijo que la va a sacar hoy en cualquier hora del día Vale chicos, geometrías World Y bueno sí, chicos, así como lo escuchan va a salir hoy Y bueno chicos, eh, hoy en el canal van a ver más de 10 videos Primero, eh, subí el de primeras que lo subí por la mañanita O sea, nunca en mi vida había subido un video tan temprano como este Nunca lo subí como a las 7 de la mañana, bueno ahora colombiana, me había despertado antes, me, me desperté como a las 6 de la mañana No sé por qué me estoy despertando tan temprano si estoy en vacaciones, no lo entiendo, no lo entiendo Será porque me estoy durmiendo muy temprano, es que esto de subir dos videos diarios, ahora cuando suba cuatro videos diarios terminaré más cansado Pero bueno, eso, eh, eso por una parte, ¿vale? Por otras es que van a haber más de 10 videos, yo creo que van a haber como unos 12 o 13 videos También voy a hacer una MLG de Geometría de ¿vale? Y... Eh, va a continuar, o sea, este MLG va a ser la primera parte del MLE que, que iba a ser en Geometry 2.1, ¿vale? Les explico, el, el ML, el ML, MLG que iba a subir en la 2.1 iba a ser la parte 1 y en la 2.2 iba a continuarlo, ¿vale? Pero no, Geometry Dashboard como ahora salió y nos dio la impresión a todos Van a ver, eso es lo que les quería decir, que van a ver más de 10 videos el día de hoy Van a ver más de 10 videos, chicos, o sea, más de 10 videos y sí, sí, sí, así de simple Y para toda la familia, así 10 videitos Y bueno, sí, sí chicos la, No sé por qué Robto se estará demorando tanto Si es que, Dios, es que ¿Por qué? ¿Por qué te estás demorando tanto, crack? ¿Por qué? Es que no lo entiendo, voy No lo entiendo eh, Pues será que estará sacando la 2.1 Estará terminando la 2.1 Probablemente, ¿vale, chicos? Probablemente puede ser que está terminando la 2.1 Pero sí, esos son los videos que yo iba a subir hoy estén chicos, se los digo de verdad Y con toda la sinceridad y con todo Es que les doy un beso en la en la frente Vale, chicos, pónganse las notificaciones De este canal, chicos, si ven que Al ladito de suscribirse aparece como una campanita Pues entonces, si ustedes le dan ahí le, Todas las notificaciones le van a llegar Chicos, todas les van a llegar, chicos Y es que, si se las anotan Sería, si, si se lo activan, sería como Dios, les doy un beso en la frente a todos Dios, y no sé por qué se está demorando Debe ser porque está Terminando la 2.1 él la, la quiere sacar antes, la quiere sacar antes y nosotros también la queremos. Así que, pues, bueno, hay que rezar para que a ver si se la saca. Y, bueno, chicos, eso fue el video de hoy. Ya saben, van a ver más de 10 videos hoy. Así que, pues, bueno, chicos, nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Adiós.